Eh, creíamos nosotros que el tema de la planta de gas, de esa comunidad, era un tema prácticamente cerrado. Pero vemos que, que ahora han abierto nuevamente ese negocio, porque lo que es un negocio, y a nuestro juicio y a juicio de la comunidad cercana, se ha convertido en, en un foco de incertidumbre. Estas fueron las expresiones del gobernador de esta provincia, Duarte, Juan Antiguo Javier, al referirse a la situación actual de la embajadora de gas en el sector La Alta Gracia. La experiencia pasada de ese negocio. ...es muy negativa... ...que todavía hoy en día... ...en la comunidad... ...cercana... ...están viviendo... ...los efectos... ...de aquella explosión que hubo en esa comunidad... ...en esa, en esa planta de gas... Y la gente todavía siente terror con eso". Para NTN... ...su noticiero regional... Joanny Paulino.